Estamos con un reporte de más de 1100 casos, no, de los cuales, eh, obviamente, 243 son confirmados por laboratorio. El resto son casos que están confirmados por clínica y por nexo epidemiológico. Ante estos casos confirmados de dengue en el municipio de Bermejo, el Ministerio de Salud realiza una segunda campaña de fumigación en viviendas y colegios sin suspender las clases. El Ministerio de Salud ha desplegado... 13 equipos de fumigación eh, 10 la anterior semana y otros 3 más se les ha entregado en calidad de donación de esta semana más los que existían ya entonces son 20 equipos que están en funcionamiento y la fumigación se está llevando adelante en todo el área urbana, ¿no? son más de 400 manzanos, 6.400 viviendas Sin embargo, cabe mencionar que paralelo a la fumigación están realizando otras acciones como charlas con la población para que se refuercen los hábitos de limpieza y de esa manera se pueda prevenir el dengue.